Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Electrodomótica Ramos En esta oportunidad vamos a instalar esta cámara Una pequeña cámara CCTV Donde lo vamos a instalar a un televisor Aquí tenemos las entradas de audio y video Además aquí tenemos el conector para la alimentación Este es el rojo Pero lo tenemos que instalar, esta cámara la vamos a instalar en el techo por lo que este cable, este cablecito nos queda muy corto así que lo vamos a cortar y vamos a empatar otro cable más grande bien, porque esto nos va a quedar este cablecito nos va a quedar corto el que viene con la, con la cámara bien, entonces vamos a ello, vamos a aprender entonces a empatar este tipo de cables fíjense, acá están las entradas de audio y video y la alimentación. ¿sí? Esta es la alimentación. Bien, vamos a cortar entonces aquí. Bien, ya tengo cortado aquí. Ahora vamos a apelar esto. Vamos a pelar este cable. Bien, ahí tenemos, fíjense. Aquí tenemos los tres cables. ¿sí? Esto, todo esto vamos a tener que empatarlo. Muy bien, ya tengo pelado ese extremo del cable. Ahora voy a pelar este otro extremo. Voy a pelar este extremo. lo no tenemos. Ahora sí tenemos tenemos ya pelados los dos extremos. Vamos a pasar primero esto como les había indicado por por arriba por el techo. Vamos a pasar primero este cable y luego vamos a volverlos ya abajo. Una vez que haya pasado, vamos a volverlos a empatar, sí. Muy bien. Fíjense ahí arriba es el agujero que he hecho en el techo por ahí. Eh, eso da el segundo piso voy a pasar por ahí el cable y luego voy a abajo ya nuevamente aquí abajo los voy, a, los voy a empatar muy bien, ahí podemos ver el hueco que hemos hecho vamos a este es el hueco en el techo que hemos hecho con el taladro sí, por ahí vamos a pasar el cable muy bien, aquí estamos con nuestra cámara Aquí está el cable que hemos cortado. Ahí está. Vamos a pasarlo por aquí, por el hueco. Vamos. A... Y este otra, esta otra parte de aquí. Vamos a ponerlo por aquí arriba. ¿Sí? de tal manera que pueda que pueda enfocar hacia, hacia la parte de la calle. Bien, ahí es ahí hemos puesto la cámara. Sí, puedo observar ahí ahí lo hemos puesto ya y ahí estamos pasando por el, por el hueco para el primer piso. Vamos al primer piso entonces. Muy bien, como podrán ver, ya hemos pasado el cable por ahí, por el por ese agujero que ven arriba. Y aquí está, fíjense cómo lo he tenido que hacer para que pueda pasar desde arriba para abajo. Ahora sí, voy a, voy a jalarlo un poco más. y lo tengo. Bien, ahora sí le voy a sacar la cinta aislante que le he puesto para poder pasarlo por, el, por arriba del techo. Y voy a empatarlo con el otro lado. Ahí está ya sin la cinta aislante. Ahora sí vamos a agarrar el otro extremo del cable y vamos a, a comenzar a empatar. Muy bien, vamos a soldar ahora, debemos arreglárnoslas de la mejor manera posible, dado que estos cablecitos son muy finos, son fáciles de, de romperse, de quebrarse. Muy bien, ya hemos hecho los empates, ahora sí toca conectarlo, esta es la conexión que va a la toma de corriente, ahorita lo vamos a poner, este va al video, este blanco va al audio, bien vamos a, a probarlo, vamos a enchufar primero aquí, Está toma de corriente de la cámara. Vamos a encender ahora el, tele, el televisor. Me está Encendiendo. Bien, ahora sí vamos a poner, vamos a conectar. Atrás, vamos a conectar aquí. De ese video. Vamos a conectar el video nomás, vamos a programar aquí el televisor y lo vamos a poner aquí en AV, vamos a ponerlo aquí en AV y ahí está, fíjense, ahí estamos viendo ya nuestra cámara. Bien, lo único que queda nada más es conectar el otro al, al audio y listo, ya podríamos observar lo que está pasando por, por fuera de nuestra casa.